Todas las semanas que el tema del fútbol americano encima y siempre me hablan, tienes que venir, tienes que venir, pues ya estoy, ya estoy aquí y vamos, es Te gusta, ¿no? Sí, de momento sí, no he visto todo de momento, pero vamos, te voy a pasar dentro, hoy y mañana. 30 galas de premio gigante, ¿cuál es tu mejor recuerdo? De de ¿Alguno te has llevado tú en algún premio? Sí, me llevó tres seguidos, además, gigante, extranjera, gigantes, no sé qué, no sé cuánto, pero vamos... Todos son especiales. ¿no? Llevo ya cuatro o cinco años, bueno, tres o cuatro años sin venir a una gala y me invitaron aquí. Pues mira, encantado de estar aquí. ¿Y qué recuerdos tienes de la revista? De la revista pues mira, a veces le veo los, los, a ver las fotos de, de revistas gigantes, pues vaya traje que llevamos entonces, ¿eh? vaya ropa. Pero vamos, eran un poco feos entonces nosotros, pero venga, lo pasamos bien. Vale, muchas gracias. Venga.